de cómo que se hace un pacto con mi señor Lucifer acá, en las instalaciones del Templo Luciferino, semilla de Luz. Ya lo daremos a conocer más adelante, ¿verdad? Eso es todo lo que tengo que decirles por hoy. Mi nombre es Víctor Damián Rosa, fundador de la Logia Luciferina, semilla de Luz Universal. Atreverme, y de sorprender.